Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Ana San Llorenti y quiero saludar a las organizadoras de las TAV y a todas las instituciones que hacen posible su, su concreción. Eh, creo que estos 10 años merecen ser celebrados con, con mucha, mucha alegría, pueden estar muy contentas. Eh, las TAP realmente se han convertido en un punto de encuentro y de, y de referencia de la actividad bibliotecaria en la Argentina. Eh, por eso tienen que continuar, tienen que afianzarse. Eh, bueno, un, un abrazo y una felicitación muy especial a Andrea, Virginia. Eh, bueno, y nos vemos, nos vemos en, en las TAP 10.